Feynman Viale, una guerra escandalosa. Eduardo Feynman y Jonathan Viale son dos periodistas de renombre de nuestro país. Todos los conocen, pero lo que la gente no conoce hasta hoy es el enfrentamiento puertas para adentro entre ambos referentes del periodismo. Eduardo le habría hecho un planteo a Johnny. ¿Se bloquean los invitados? Vayamos por partes. Lo que van a ver a continuación fue el último pase. Ocurrió el pasado viernes. Bueno, querido, ahora. Chao, querido. Chao. Fue bueno. un buen fin de semana. Igualmente. Hasta acá se ven dos profesionales que se tratan cordialmente y hacen el famoso pase. Pero veamos qué pasaba días atrás en el último. Primero viene Johnny allí en la estratosfera. En la estratosfera viene Johnny, que es el líder absoluto. Sí, ¿Cuál es, es el, el programa que más mide en esta señal? Más realidad. El de Johnny Viale, viejo. El mejor. No Estratósfera. Sí. Después está el tuyo. No. Ah, no. Sí. Me parece a mí, o Eduardo está más caliente que una pipa. Claro, ¿cómo no va a estar caliente si la pica entre él y Johnny viene de hace rato? Te dejo con un último dato dos cosas muy graves. Y 26. No, ¿Cómo? Perdón. Yo no, no veo el reloj desde acá. Bueno, por eso. No, no, anda, no. anda mirando el reloj, ¿viste? Porque después... <risas> Pero... Aparece, no, porque Jonito es el que hace... ¡Ay! El... Le salió la... No, no, Podés creer. Podés creer. No, Jonito. dice Jonito. Me, me contaste. No, Jonito es el líder. Jonito es, es, es el líder. Jonito es el líder. Jonito es el líder. Están muy concentrados, algunos o algunas, o algunas o algunas, en el tema de la justicia. Muy concentrado No, si me vas a hablar en idioma inclusivo, no, no, me no, levanto no. y me voy. Eso. Listo. Pero, pero quiero saber. 27. ¿Qué? Chao, hasta luego. Esperá, y lo del avión no, iraní. yo divido por dos y medio, y vos dividís por medio. Entonces este, es medio complicado. ¿Vos dividís por dos y medio? Y Horas. Ya... Ah, ah. Pero quise... Ah, ahora entiendo, ahora entiendo. Estás aprovechando de mí. Pero me encanta aprovechar. Sí, ya lo sé. Ya, pero... ya lo sé. Bueno, ya me quedo lo del avión iraní. No, ya me, ya me di cuenta que yo soy tu esclavo. ¿Sí? es que nace esta bronca entre Feynman y Vialet Bueno, digo. acá eh, había una rispidez acumulada incluso desde el año pasado. Cualquiera que conoce la, la cocina de un programa de televisión, de un canal de televisión de, un, eh, de una radio sabe que hay como una competencia implícita entre las producciones. ¿Qué quiere decir esto? Hay una puja por los invitados ah. Lógicamente es parte del código, bueno hay productores más rápidos, otros que usan ciertas artimañas para primerearle el invitado al otro. No es que la producción de Johnny Vélez le robaba, o Johnny le robaba el invitado a Feynman, sino que le ganaba de mano. Eso bueno. le molestaba porque Feynman decía, vuelvo al ejemplo de Milley, que es abstracto, no fue el problema Milley, pero, por ejemplo, Feynman llegaba a su producción y decía, quiero hacer a Javier Milley. Recordemos sí. que él está antes en la grilla. Sí. Quiero hacer a Javier Milley. No, no. Decía, hablaba con la gerencia decía, no, no se puede mi ley ¿Por porque ya lo cerró Johnny. ¿Por qué Lía? pones cara? ¿Por qué? No. ¿Por, qué? Para, para, ¿Por qué pones cara? Porque la le pasa a, a él, le pasa al 99% de los programas de radiales de la República Argentina.